B -boy. Todos nos miran, wecho mucho swing Mirando para arriba no hablen de mí Que onda tu junta, dan alto cringe Quieren copiarnos, quieren mi trip Todos nos miran, watcho mucho swing Mirando para arriba no hablen de mí Que onda tu junta, dan alto cringe Quieren copiarnos, quieren mi trip Guacho, que todos miran me somos sus expectativas yo les subo la nota. estamos en otra liga, hey, tominero zapistas, modelo de revistas, hey, vamos a hacer la ola, hey, pusimos en la lista Tommy, Nero, Ethereum, dripping, dripping Tommy, Nero, dribble, Tommy, Nero, dribble, ethan, Tominero. Tommy, nero, Tommy nero. don merto <tose> Ey, yo, watch it, let go Salimos del party con botellas de run Ey, oh, tu racha me mira Ey, sabes bien quién soy Ey, oh, estoy con mi boy La Jota está fuera del club Ey, oh, salimos de la nada pa' quedarnos con dos Ey, oh, mi paso cambió de color Los vives en el party dripeando todo el flow Mezclando haciendo mezcla de alcohol